Son las 3 horas con 46 minutos. Vamos de inmediato con nuestra unidad móvil hasta cuarto centenario. Denuncias de vecinos. Vamos eh, contigo, Nora. Buenas tardes. Adelante. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenas tardes. En efecto, nos encontramos en este momento en la zona Cuarto Centenario. Los vecinos se encuentran preocupados. Están pidiendo a la alcaldía la atención inmediata, toda vez de que muchas casas acá, las paredes están presentando rajaduras. En ese marco, nosotros nos encontramos precisamente en una de las viviendas. Estamos acá en la vivienda de Don Macario. Don Macario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buena Preocupante tarde. esta situación. Eh, eh, bueno, su vivienda está presentando rajaduras. Eh, eh, eh, Exactamente, nosotros estamos muy preocupados porque eh, esto ya viene directamente que nos eh, visitaron personales de la alcaldía, donde ellos llegaron a tomar fotografías, pero no nos dan directamente qué es lo que tiene estos terrenos. Si van a agarrar, van a proseguir o van a hacer el estudio de tierra, de dónde vienen estas aguas de filtración. Porque esto es directamente, estamos preocupados, toda la familia ¿no? que vivimos en aquí. Y, y nosotros, los vecinos y a esta mañana han venido también de otros canales a agarrarnos y a ver directamente. Todo este, eh, todo este desastre que se está presentando aquí en Cuarto Centenario... Son varias rajaduras, don Macara? Sí, sí, sí, son varios. Tengo en la parte alta también, donde hay asentamiento, ya, como en la parte baja, en la puerta de la calle, eh, la vecina del lado ya llegó a desocupar, se fue directamente. No solo soy yo, sino hay otros vecinos también que... Eh, no están ahorita, no se encuentran, que tenemos esa preocupación. Y nosotros quisiéramos que las autoridades de la alcaldía nos acasen, nos ayuden y digan pues qué que este, eh, medios eh, nos van a colaborar, nos van a ayudar, qué es lo que van a tener con esto. Hay en el piso, don Macario, nos Ay, puede demostrar por, por favor a la gente? como no, yo le voy a demostrar. ¿Desde cuándo son estas rajaduras, la ¿no? cara? Esto ya viene directamente casi es de una semana, recién donde se llegó a presentar esta, esta situación. Esto de ahora, por ejemplo, eh, los ladrillos en la noche, es como si estuviésemos comiendo galletas, empieza a reventar los ladrillos. Como evidente, ahorita han visto de que en este sector de aquí, está, en la parte de afuera también está, las rajaduras que se presentan en todo esto. Muy bien, Nora, muchísimas gracias por las imágenes. Preocupación por parte de algunos vecinos. Eh, de acuerdo a un reporte preliminar, son 20 las viviendas afectadas que presentan rajaduras y por ello demandan también atención del municipio. En cualquier momento retornamos con más.